No es la primera vez que la selección en cuestiones de moda de Meghan Markle y Ivanka Trump se cruzan. Los comentarios de expertos aventuraban que la duquesa de Sussex podría haber encontrado en la hija de Donald Trump un referente para su admirado estilo Bobret. Es decir, la perfecta fusión entre la influencia parisina del Bobo y el Bretón. Sin embargo, en su último look, la empresaria apuesta por una prenda que hace referencia a uno de los estilismos más icónicos de la esposa de Arriba Inglaterra. Se trata de un abrigo de Sarah que recrea el mismo diseño que el que llevó esta royal en el anuncio de su compromiso con el hijo pequeño de Diana de Gales y con el que se siente especialmente cómoda. Con motivo de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Ivanka Trump ha viajado a Argentina. Pues tiene otro modelo igual, aunque de otra firma. Ha sido el bajar y subir del avión cuando nos ha dejado ver esta elección que conecta su vestidor con Meghan Markle y provoca esta sensación de posible inspiración entre ambas. Un básico que encuentra en la colección de esta temporada es Sara 99,95 euros. En color gris muy claro, la hija del presidente de Estados Unidos lleva un abrigo de corte batín con cinturón al tono, largo, midi y grandes solapas que cubre todo el pecho y llegan hasta los hombros. Lo combina con unas botas de caña alta y ceñida a la pierna y un bolso estilo tote, modelo neo de Chanel de su colección crucero de 2017, 2.460 euros. El mismo corte del abrigo de Ivanka Trump, es el que recrea el diseño de la firma canadiense Line, 525 euros, aprox, que mostró Meghan Markle en el anuncio oficial de su compromiso matrimonial. Una prenda que protagonizó un look icónico, pues lo llevó en su primera aparición pública junto a Harry de Inglaterra, tras saberse que se convertirían en marido y mujer. En su caso, su prenda presentaba un luminoso color blanco, denominado Vinterhuiti. Cuatro meses después, Meghan Markle demostraba esta confianza en un abrigo batín, monocolor, de largo midi con grandes solapas durante su primera visita a Irlanda del Norte como futura duquesa de sus ex. Similar diseño, aunque en un tono beige. Una prenda que encuentro en otro sello canadiense, Macage, 600 euros, aprox. Lo combinó con jersey blanco y falda tubo, una combinación que fue una de las selecciones que se ha señalado como posible guiño a los estilismos más definitorios de Ivanka Trump.